No solo estas capacitaciones sirven para reforzar los conocimientos de los agricultores, sino también es un espacio para poder hacer alguna reflexión a los agricultores, indicarles ¿no? De que el control integrado de mosca y la fruta depende principalmente de ellos que son los actores fundamentales. Está habiendo bastante compromiso, una respuesta positiva por parte de los beneficiarios y la idea es de que en el mediano, a largo plazo, eh, puedan digamos ya eh, los agricultores empoderarse de todas estas actividades para eh, finalmente eh, controlar la mosca de la fruta. Esta plaga es una plaga que realmente cuando no se hace labores de control eh, diezma ¿no? eh, significativamente la, la producción. Y entonces eh, este espacio eh, quiero aprovechar para manifestar ...de que todos debemos involucrarnos en el control de mosca de la fruta... ...hay que sensibilizar también a nuestros hijos, a todos nuestros familiares... ...porque de alguna u otra forma siempre estamos relacionados a esta actividad. Estamos haciendo conocer a los beneficiarios la importancia del siglo biológico... ¿no? ...sabemos para poder controlar a esta plaga debemos conocer el siglo biológico... ¿no? ...de este enemigo de la fruticultura... ¿No? Y una vez conocerlo bien, entramos con todos los métodos, estrategias o tácticas ¿no? de control eh, en el campo. ¿no? Estamos entrando con control cultural mecánico o labores culturales, netamente actividades de campo. Estamos entrando con control etológico, con instalación, colocación de trampas caseras. Estamos entrando con control químico, ¿no? Por las mañanas los compañeros están entrando con la aplicación de insecticida este biológico ¿no? en lugares donde está reportando, eh, donde hay incidencia de la plaga, ¿no? Entonces, estamos abarcando en, en los cuatro distritos con estos temas o con estos cursos de capacitación en control integrado de la mosca de la fruta, ¿no?